Uno de los misterios más grandes del mundo son aquellas criaturas que se dicen existen, pero que se escabullen a la mirada de los humanos. En Latinoamérica hay un sinfín de estos seres que bien pudieran habitar las regiones más inhóspitas del continente. Esta es la primera parte en busca de esas misteriosas criaturas. El Pombero El pombero es un ser antropomorfo pequeño. Su nombre proviene del verbo pomberear, que significa espiar. Varias personas señalan que se trata de un petizo gordo, con mucho pelo y de color negro. Se dice que es un enano robusto, velludo, con brazos tan largos que los arrastra, manos desmesuradamente grandes, piernas cortadas rematados con enormes pies hacia atrás, para desorientar a quien lo rastrea. Al parecer este ser no tiene articulaciones del codo y rodilla, lo que hace que sus movimientos sean torpes y grotescos, con una boca grande y alargada, mientras que sus dientes son completamente blancos y puede tomar la forma de cualquier animal. Muchas personas afirman haberlo visto al noreste de Argentina. Cuenta la leyenda que el hombre que quiera tener de aliado a este duende puede dejar ofrendas por la noche como tabaco, miel o caña por lo que generalmente la gente del campo le pide favores, tales como hacer crecer los cultivos en abundancia o cuidar de los animales de corral. Pero se cree que después de pedirle un favor no deben olvidarse jamás de hacer la misma ofrenda todas las noches durante 30 días. Porque si lo olvidan, despertarán su furia haciendo innumerables maldades en aquel hogar. El lobisón El lobisón es un personaje mítico que existe desde tiempos inmemorables en Argentina. Su representación icónica es la de un perro negro grande con orejas desproporcionadas que le caen sobre el rostro y con las que emite un fuerte ruido. Sus patas terminan en pezuñas como si fuera de cabra, muy parecido a un hombre lobo. Según la mitología guaraní, el obisón es el séptimo y último hijo de Tauquerana, en quien sobrecayó la mayor maldición que pesaba sobre sus progenitores, por lo que se convierte en una extraña criatura a las 12 de la noche los viernes y a veces también los martes. Pero antes de que esto ocurra, este hombre se aleja de los poblados y se refugia en la oscuridad de los montes, en donde se quita la ropa y da tres vueltas sobre sí, logrando convertirse en una especie de animal extraño. Se cree que este personaje sale a hacer maldades durante toda la noche hasta el primer canto del gallo. Camina por los graneros, gallineros, chiqueros y los cobertizos en busca de excrementos de los animales, del cual se alimenta. También anda por los cementerios revolviendo tumbas y buscando carne descompuesta. Se dice que si los perros aullan con fuerza es porque el lobizón anda cerca. El Nahuelito Se trata de una criatura acuática que vive en el lago Nahuel Huapi en Bariloche, situado en la Patagonia Argentina. Algunas versiones aseguran que su apariencia es muy parecida a Nessie, el monstruo del lago Por lo que se dice que el Nahuelito podría ser un sobreviviente de la época de los dinosaurios, probablemente un plesiosaurio. El origen de este ser se remonta a relatos indígenas previos a la conquista. En donde se narra que el primer avistamiento registrado data de 1910, cuando George Garrett pudo mirar a unos 400 metros de distancia una criatura, cuya parte visible medía entre 5 y 7 metros de largo y sobresalía unos 2 metros por encima del agua. Existen varias teorías las cuales buscan definir las características de esta criatura, por lo que algunas personas afirman que se trata de un ictiosaurio basándose en la abundancia de fósiles de este animal encontrados en la región, aunque también se ha sugerido que podría tratarse de un milodón, un mamífero extinto hace pocos milenios. Otra de las teorías aseguran que el abuelito sería una extraña mutación de algún animal local, producida por los experimentos nucleares que se vienen realizando ininterrumpidamente desde hace 60 años. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Pero varios testimonios aseguran haber visto esta extraña criatura submarina. ¿Será que existen estos misteriosos seres? ¿Pudieran ser animales que quizá no han sido descubiertos ni clasificados por el hombre? Hasta el momento no lo sabemos, pero algo es seguro, y es que en Argentina sus relatos se cuentan por miles.